Muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a revisar las preguntas más relevantes que se le han hecho a los desarrolladores en Marvel Snap. Muchachos, ya nos encontramos en la edición número 3 de Preguntas a un Desarrollador. Y aquí la verdad nos sirve bastante cuando vemos una respuesta a un desarrollador nos vamos dando una idea de cómo más o menos va el trabajo del equipo de Second Dinner y más o menos qué buscan hacer para poder ir mejorando este juego. Como ustedes saben, el compilado de preguntas lo hace Marvel Snap Zone que lo extrae del Discord oficial de Marvel Snap. Y en el Discord oficial de Marvel Snap tú puedes ir si gustas y hacerle alguna pregunta que creas muy relevante o muy importante para ti para que un desarrollador la responda. Entonces procedamos a revisar pregunta por pregunta y analicemos cada una de ellas. Muchachos y aquí entonces comenzamos con la primera pregunta... ¿Los lanzamientos de series van a ocurrir con más frecuencia que una vez por temporada? Aquí se está refiriendo justamente a los dropeos de series. Y el desarrollador aquí responde. Están atados a parches en este momento. A lo largo queremos que sea una vez por temporada. Hacia el final de la temporada. Claro, aquí ahorita lo que han hecho ellos. Yo también pensaba esto que iba a ser también al final de cada temporada. O al inicio de una temporada nueva salía el dropeo de series. Pero parece que ellos no lo pueden manejar así todavía. Y lo están haciendo cada vez que haya un parche grande En este caso generalmente los parches grandes que incluyen nerfeos o eventos son los que van a venir junto con el dropeo de series que seguramente va a ocurrir una vez al mes y probablemente un poquito antes de que se termine la temporada actual. Pero lo que sí te está diciendo aquí el desarrollador es que ellos sí buscan que el dropeo de series esté alineado justamente con el final de cada temporada. De todas maneras, aquí nos tiene que quedar en claro que el dropeo de series siempre va a ser una vez por mes. Siguiente pregunta. con Dinner busca mejorar la calidad de la atención al cliente tanto en el juego como en el Discord? La mayoría de las veces los mensajes son copiar y pegar, y al menos cuando los veo no siempre son relevantes. Me imagino que acá se refiere a las respuestas del soporte, ¿verdad? Que generalmente son mensajes genéricos que dan una respuesta cuando tú le haces o cuando tú le estás haciendo alguna pregunta sobre algún problema que tengas y esto la verdad muchachos se siente muy poco personalizado como si te estuviese respondiendo una máquina en lugar de una persona entonces aquí el desarrollador responde estamos escuchando los comentarios y estamos de acuerdo en que hay oportunidades para mejorar la experiencia del soporte estamos trabajando con nuestros socios para tomar medidas para que sea una mejor experiencia Cuando habla de que están trabajando con sus socios Se refieren a newbers Que son los encargados del soporte técnico Y seguramente ellos les llevarán el feedback a Newbirds Para que puedan tratar de mejorar El servicio de soporte Y así las personas sientan la verdad Que les están respondiendo otras personas Y no solamente que se sienta como que te está respondiendo una máquina Siguiente pregunta ¿La nueva animación de Thanos También será visible para el otro jugador O solo el jugador de Thanos? Y el desarrollador responde Ambos jugadores podrán verlo en este caso se está hablando justamente sobre la animación cuando Thanos ya se juegue no como carta jugada es lo mismo como la animación de Galactus esta animación que destruye el planeta y tal se supone que ambos jugadores la pueden ver así que lo mismo va a suceder con Thanos siguiente pregunta la última actualización de la hoja de ruta o el roadmap fue hace dos meses cuando habrá una próxima actualización y aquí el desarrollador responde está media rara la respuesta porque está traducido de Google pero acá lo que les está diciendo es que es algo en lo que ya están trabajando y que pronto lo van a compartir. Y aquí muchachos viene la siguiente pregunta que tiene referencia al evento de Steampunk. Aquí está media rara la traducción pero la verdad lo que pregunta dice ¿El siguiente evento de Steampunk estaba planeado originalmente para la temporada de Quantumania? Esa vendría a ser la pregunta original Y aquí lo que nos quiere decir el desarrollador con su respuesta muchachos es que sí, originalmente este evento de Steampunk estaba planeado para justamente la temporada de Quantumania porque también si se están dando cuenta ahí estábamos recibiendo la carta de ant de estilo steampunk y la carta de wasp en estilo steampunk pero pues al menos eh, no sé se les pasó un poco el tiempo ahí pero sintieron que aún así el evento de steampunk se seguía ajustando a esta nueva temporada de justamente los días del futuro pasado así que decidieron ponerla ahí y aquí muchachos la siguiente pregunta te dice ¿La tasa de caída del evento de la nueva variante steampunk es la misma que la de cualquier otra variante? Acá lo que te dicen que si el drop rate de la variante steampunk es el mismo que el drop rate de una variante normal Y acá lo que te dice el desarrollador es Duplicamos la probabilidad de dropeo de justamente la variante steampunk del 5 al 10% Dice para esta oportunidad Quiero que se emocionen y sientan que pueden obtener más variantes que la última vez O sea aquí se está refiriendo a este evento que hubo de navidad donde podía sacar también estas variantes navideñas recuerden como el rock slide el ebonimo, etcétera etcétera y aquí la siguiente pregunta que viene relacionada también con el evento de steampunk que es muy importante aquí dice es necesario tener una carta base para obtenerla en variant rush o sea en el evento de steampunk si no tengo cerebro por ejemplo puedo tener la oportunidad de obtener la variante de cerebro de steampunk y acá el desarrollador responde puede obtener cualquiera de las variantes rápidas independientemente de si tienes o no la carta base y aquí la siguiente pregunta hay planes para eventos de inicio de sesión o posiblemente nuevos tipos de eventos en el futuro desarrollador responde queremos hacer bonos de inicio de sesión nuevamente trabajando en un mejor sistema para que podamos hacerlo sin un peso pesado de nuestro lado yo recuerdo también que habían respondido antes los desarrolladores a una pregunta similar donde ellos decían también que esto de los eventos de, de loguear de forma diaria era algo en los cuales ya no se estaban concentrando y se estaban tratando de concentrar en el roadmap en tratar de desarrollar cosas más importantes y ya luego de eso poder regresar nuevamente a los eventos de logueos diarios esperemos que el mejor sistema en el que vayan a trabajar sea algo más ligero también porque yo recuerdo bastante que cuando entraba a estos eventos de logueos diarios entrabas al evento en sí que era una pantalla que se demoraba bastante en cargar también era un poco pesado contenía algunas animaciones y no sé si para ustedes también eh, les, les sufría igual el celular pero esta era mi experiencia personal sobre el mismo evento esperemos que esto lo mejoren y lo haga más fluido y aquí viene una pregunta relacionada a Kang, acá nos dice, ¿la mecánica del snapeo libre de Kang es intencional o va a cambiar? Y aquí el desarrollador responde, este es un elemento intencional del diseño de Kang, porque claro, o sea, supuestamente tiene lógica porque todo nuevamente se reinicia, ¿verdad?, pero, y acá pone entre paréntesis, y esto es muy importante, muchachos, tomen mucha atención aquí, como prácticamente todos los elementos de las cartas, cierra paréntesis, está sujeto a cambios y nuestros datos y otros comentarios indican que es un problema. Acá se están dando cuenta, ellos se rigen bajo unas métricas para saber, así si ellos hayan puesto una carta con cierta habilidad que trabaje de tal manera eso puede cambiar dependiendo si según sus métricas eso se convierte en un problema y aquí lo que dice al final puntualizando tenga en cuenta que usar a Kang de esta manera puede hacer de que al final se termine corrigiendo ese problema del snapeo libre y yo la verdad muchachos lo veo súper bien si ellos quieren corregir la parte del snapeo libre porque si, sí, tú vas a lanzar a Kang haces snap antes y el oponente a veces teniendo para ganar pero tú al haberle ya snapeado provoca pues un juego mental ahí para que tal vez se retire y termines ganando la partida sin necesariamente tener las cartas para tú haber ganado la partida y aquí hay una pregunta muy interesante relacionado a kitty pride que es una de las cartas también que está llegando de serie 5 es una de las cartas nuevas que llega esta temporada y acá dice la próxima carta kitty pride ¿Obtendrá poder de otros efectos de cartas como Beast o Falcon? Y claro, ¿qué es lo que sucede? Beast también devuelve cartas a la mano Falcon también regresa cartas de coste 1 a la mano Entonces, ¿qué responde el desarrollador aquí? Dice, no, Kitty Pride solo ganará poder si la devuelves a tu mano con su propia habilidad ¿no? Acá dice la habilidad de Kitty Pride: puedes devolver esto a tu mano para ganar más 2 de poder O sea, si tú la quieres ayudar de otra manera devolviéndola a tu mano Pues eso no va a funcionar solamente con su habilidad habilidad se va a poder bostear y aquí la siguiente pregunta ¿puedes sacar a Kitty Pride del juego y jugarla en el mismo turno? acá se está refiriendo si en ese turno a Kitty Pride, ya que está en la ubicación la puedes regresar a la mano y luego la puedes volver a jugar eso es lo que está preguntando y lo otro es ¿hay alguna forma manual de deshacerlo? y aquí el desarrollador responde sí Puedes regresar y jugar a Kitty en el mismo turno, debido a esta funcionalidad la única forma de deshacer tus acciones con Kitty Pride Mientras juegas a las cartas es usar el botón deshacer todas las acciones Este es bien troll este, este desarrollador, eh? al que se accede tocando tu medidor de energía Entonces aquí el dato importante es que Kitty Pride se va a poder jugar en ese turno Puede cumplir el ciclo de regresar a la mano y de volver nuevamente a la ubicación o a la ubicación que tú quieras y ganar ese bosteo de más dos. Siguiente pregunta, ¿Kitty Pryde tiene sinergia con Quinjet? Desarrollador responde, no, ella comenzó en tu mano, solo tomó un breve desvío a una ubicación. Sin embargo, Bestia lograría tu objetivo de hacer que Kitty costara cero en los turnos subsiguientes. Eso está interesante porque justamente podrías tener una carta que de a gratis prácticamente gracias a Bestia. Podría estar bosteándose entre que regresa y vuelve nuevamente al campo de batalla. Siguiente pregunta y esto es muy importante con respecto a Kitty Pride. Estaba mirando las noticias de la nueva temporada y vi que Kitty Pride era uno de coste de energía y dos de poder en las noticias pero en el video de la temporada era coste 1 de energía y 0 de poder cuál es la verdadera línea estadística o los verdaderos stats de esta carta y aquí el desarrollador responde coste 1 con 0 de poder tal cual como se ve aquí en marvel snapshot y aquí la siguiente pregunta con respecto a otra de las cartas nuevas que están viniendo de serie 5 cómo funciona negasonic teenage warhead con giros y destrucciones aquí muchachos veamos primero la habilidad de negasonic acá lo que dice es de Después de jugar cualquier carta aquí en esta ubicación donde se encuentra Sonic destruye esta carta y esa carta. Y aquí el desarrollador responde Si juegas Negasonic y finalizas el turno Ambos jugadores juegan hasta su ubicación en un turno posterior O sea lo que me estoy entendiendo acá Es que si tú jugaste por ejemplo Negasonic a la izquierda Y el oponente también jugó cartas a la izquierda En ese turno donde estás jugando a Negasonic No hay ninguna carta que se va a destruir en esa ubicación sino recién va a pasar a partir del siguiente turno Y aquí justamente es lo que está diciendo el desarrollador Ella destruirá la carta que se revele primero Tampoco le importan los turnos, solo busca la siguiente carta jugada en su ubicación. El efecto de Negasonic no está activo hasta que se revela. Cuidado que Negasonic no tiene ni efecto continuo y tampoco tiene efecto de revelarse. Lo que Negasonic tiene es un efecto único, lo cual lo hace mucho más potente y menos conteriable. Y acá también otro dato importante. Ella tampoco destruirá cartas hasta que esas cartas sean reveladas y terminen sus efectos de revelación. Eso está muy, pero muy interesante, muchachos, porque es como si fuese una ubicación Negasonic. No sé si se les han dado cuenta que cuando ustedes tienen una ubicación que destruye una carta lo primero que hace esa carta es revelar su efecto no el efecto que tenga lo activa el efecto y luego esa carta ya es destruida por esa ubicación ok lo mismo está haciendo Negasonic con su efecto con respecto a cuando va a destruir una carta o la próxima carta que se vaya a jugar en la ubicación de Negasonic hasta lo que estoy viendo ahorita para mí Negasonic es como una especie de mina verdad es como si estuviese plantada en un lugar y está esperando nada más que alguien la pise para que boom reviente todo o sea eso está haciendo Negasonic acá con la siguiente carta que se va a revelar en esa ubicación siguiente pregunta está bien comprar el pase o paquetes directamente en el sitio web de new y acá el desarrollador responde la tienda web de new es compatible o sea que es oficial muchachos si ustedes gustan pueden comprar en la tienda de new o en la web de new que es la misma de marvel snap y no haber ningún problema con que puedan hacer ahí sus transacciones de forma segura siguiente pregunta qué porcentaje de publicaciones de sugerencias y comentarios leen todos los desarrolladores y el desarrollador responde, reviso Discord y Twitter todos los días, al igual que la mayoría del equipo de Second Dinner leí la mayoría de los mensajes, trato de responder a las nuevas preguntas y saltar donde tiene sentido en los comentarios y sugerencias, y esto la verdad muchachos es lo que me encanta mucho también de Marvel Snap que sus desarrolladores a la vez también son tipo, hacen trabajo tipo community managers y están tratando también de recoger feedback de, la, de todas las personas que siempre están comentando de su experiencia justamente del juego y ellos están tratando de recabar todas las cosas que leen y a la vez poder también dejar algunas respuestas que eso a la vez a nosotros nos, nos sirve como una información ¿no? de lo que pueden estar haciendo con alguna carta o si van a hacer algún nerfeo pero ya nos sirve más o menos como de idea qué es lo que van a hacer en el siguiente parche. Siguiente pregunta ¿algún plan para lidiar con el aumento de la colección o las divisiones no deseadas? con el tiempo nuestras colecciones están llenando de divisiones infinitas adicionales muchas de las cuales nunca verán juego esta es una muy buena pregunta porque ¿qué pasa? A veces tú para buscar un Infinity Split eh, en Ink, por ejemplo, así que esté toda negrita Lo que estás haciendo es primero haber sacado varias Infinity Splits antes Y esas Infinity Splits eh, antes de que salga la que tú quieres realmente o la que tú estás buscando Esas que están atrás jamás las vas a volver a usar, o sea, esas las dejas ahí amontonadas Y lo que pasa es que si eso se multiplica por todas las cartas que tú quieres estar buscando la Infinity Split ideal va a Vas a terminar teniendo una colección tan grande de cartas repetidas Que la verdad va a ser un dolor de ojos estar buscando la carta realmente que quieres utilizar para algún mazo y aquí el desarrollador le responde sabemos que este es un problema creciente por supuesto conforme la gente vaya avanzando más en su colección y vaya haciendo mejoras van a ir eh, se va a ir notando mucho más este problema tenemos otras cosas de mayor prioridad que resolver en este momento pero eso también está en nuestras mentes o sea no me parece tampoco mal ahorita que quieran hacer algunas otras cosas que tengan mayor prioridad pero espero que no dejen que pase mucho tiempo hasta que la gente realmente se siente incómoda de tener una colección demasiado grande de cartas más que todo que, que tienen que tiene que ver justamente con cartas o infinity splits repetidas y yo creo muchachos que una buena solución sencilla y efectiva para este tipo de problemas sería de que las infinity splits que no estás utilizando las puedas hacer potenciadores o sea que las puedas convertir en potenciadores de esa carta que estuviste mejorando por decirlo si tú por ejemplo al cuarto infinity splits de sabu te salió el sabu negrito que te gusta pues las otras tres infinities que están ahí ya para ti están por demás y las podrías convertir en una cantidad X de potenciadores para de repente buscar más Abus que de repente tengan fondos dorados o algún otro Infinity Split que sea de tu agrado. Siguiente pregunta. ¿Es intencional que Absorbing Man copie los efectos en curso un ejemplo es que absorbi man copia el poder más uno de electro así como la habilidad continua yo la verdad esto no lo sabía yo pensaba de que absorbi man solamente activaba el efecto de revelarse de la última carta jugada pero no sabía que también copiaba en el caso de electro copiaba también el poder eh, digamos o el castigo no que tenía electro con su habilidad también continua y aquí lo que dice el desarrollador es lo siguiente es un elemento intencional del diseño un parche futuro incluirá una actualización de la plantilla que hará que esta interacción y la de Mystic en On Reveal sea más clara, o sea, lo que nos está tratando de decir acá, me parece a lo que interpreto yo, es que esto ya no va a suceder y que solamente debería de activar el efecto que está copiando esta carta. En este caso, Absorbiman se encarga de copiar los efectos de revelarse y Mystic se encarga de copiar los efectos continuos, nada más. Siguiente pregunta, y esta pregunta también está muy interesante, muchachos: ¿cuáles son los factores que conducen a una revisión de la carta? ¿Cuáles son los factores decisivos para que una carta reciba el tratamiento de Wolverine en lugar de ligeros ajustes de stats? Y aquí el desarrollador responde, depende de la función que nos gustaría que cumpliera esta carta qué tan bien está funcionando y qué tan efectivos son los controles disponibles, o los counters en todo caso, que es la jerga del diseñador para los elementos de la carta que podemos cambiar para ajustar el equilibrio. En general, queremos cambiar las cartas rara vez desde el punto de vista de reelaboración, pero nunca. Cuanto más cuesta una carta, más ajustes podemos hacer con costo y poder, ya que la fuerza relativa de los valores más altos cambia. Tomar eh, Wasp, por ejemplo, acá les estoy enseñando que Avispa es Wasp, por ejemplo, básicamente no tiene perillas O sea, me imagino que cuando dice no tiene perillas Es que no tiene eh, ninguna forma de poder hacerle algún cambio adicional Porque es una carta bastante rígida Es una carta 0-1 Y no tiene ningún tipo de habilidad Entonces, lo que dice es No tiene perillas Porque el costo y la potencia son demasiado estrictos O sea, es verdad, pues es un 0-1 no, no hay mucho que hacerle ahí Por lo que si quisiéramos mejorarla o debilitarla Tendríamos que ser muy creativos Por supuesto, si a Was le suben de 1 a 2 de poder ya se vuelve una carta muy fuerte verdad y si la bajasen de 0 de energía a 0 de poder también seguramente la debilitarían mucho o si le pusiesen en 1 de energía con 1 de poder también seguramente la debilitarían bastante o ya dejaría de tener el sentido de la carta en sí del coste cero entonces lo que él dice acá es tendríamos que ser creativos pero magneto está lleno de perillas coste energía costos extraídos tarjetas cartas totales extraídas claro lo que te quiere decir el desarrollador aquí es que mientras más virtudes tenga una carta y más complejidad tenga en su estructura, en este caso el coste, el poder, la habilidad también en sí de la carta lo que hace, va a ser que se puedan hacer más modificaciones de forma fácil y no digamos buscar mucha creatividad para poder digamos solucionar un problema o digamos una debilidad o una fortaleza tal vez que haga que esta carta pueda ser eh, algo muy jugada a muy poco jugada en este metajuego, lo que sí me gusta acá muchachos es lo que hicieron justamente con Wolverine, una carta que nadie ya Estaba jugando, es una carta olvidada Pero una carta muy icónica también De los mismos X-Men, y lo que han hecho Acá pues es darle más 2 de poder cada, que, cada vez que Wolverine se destruye Y esto incluso es muy bueno, porque he visto casos También donde un Wolverine tiene más 10 por ejemplo De poder, y viene un Shang-Chi ¿no? Que a veces el jugador oponente no sabe Tira un Shang-Chi y no lo destruye Wolverine nuevamente regresa con más 12 de poder Y eso es una cosa muy interesante Y ha, y ha hecho que Wolverine hoy por hoy Se sitúe bastante, bastante eh, sobre todo en el mazo de Galactus que es un mazo bastante competitivo y que Wolverine esté ahí metido como el mejor aliado de Galactus siguiente pregunta, ¿por qué Null no funciona bien con Mr. Negative a diferencia de Devil Dino o Darkhawk? ¿está destinado? parece muy inconsistente acá me, acá me imagino que él se está refiriendo al cuando se hace el coste inverso de Null, ¿verdad? o sea, en vez de ser un 0.6 parece que se mantiene siendo un 0.0 en todo caso, ¿no? y la energía no suma como poder, parece que es algo así porque con Darkhawk, eh, según lo que estoy entendiendo es que Darkhawk sí cambia ¿no? 0.4, o sea, sí tiene 4 de poder al momento que hace el cálculo de jugar la carta entonces eh, lo que responde el desarrollador del desarrollador acá perdón dice esta inconsistencia se introdujo a propósito porque sentimos que los jugadores que no pudieran calcular el poder del null con precisión antes de jugar con él sería una experiencia desagradable o sea yo no entiendo cómo puede ser desagradable si a mí me está dando poder adicional no o sea si es un 06 no porque sería desagradable para mí poder tener una carta de coste 06 que incluso podría sumar más dependiendo si hay destrucciones por ahí no que en lugar de ser una carta 0-0 O sea me parece que sería más desagradable que se tenga 0-0 Y más con, me confundiría un poco más Porque esto quiere decir que el efecto de Mr. Negative no está funcionando Acorde a lo que seguramente hace el mismo efecto de Mr. Negative entonces esa inconsistencia de que él dice que se introdujo a propósito, de verdad que no lo sé Rick. ¿eh? no lo sé. Y luego él dice, no revisaremos esta funcionalidad en un parche futuro, a partir de ahora es más inconsistente de lo que necesitamos para lograr nuestro objetivo. Bueno, luego aquí tenemos una pregunta sobre el ya olvidado Silver Surfer, ¿Estás satisfecho con el ajuste de equilibrio de Silver Surfer? Ahí está nuestro pelado favorito viejo, aquí el desarrollador responde, Surfer ha aparecido en nuestro top 10 varias veces este mes, por lo que estoy tentativamente satisfecho de que al menos estamos cerca de un buen lugar es particularmente vulnerable a un par de mazos populares por lo que también es un factor a considerar, pues bueno acá el nerfeo de Silver Surfer tuvo doble efecto, o sea el efecto de haberle nerfeado la habilidad más el efecto de haberle también subido el poder y ya no hacerlo útil en los mazos de Mr. Negative, esto ha hecho que este doble efecto ha hecho que ya mi Silver Surfer se encasille solamente en estos mazos de coste 3 ¿no? tipo cera, así y ya con eso igual no tenga tanta fuerza como tenía antes porque ahora solamente da más 2 en lugar de más 3, pero lo entiendo perfectamente y la verdad pues si él dice que todavía se encuentra dentro del top 10 a veces de, de las cartas más jugadas pues que genial y ojalá que se siga viendo un poquito más Silver Surfer. Siguiente pregunta, ¿tiene planes para agregar animaciones al resto de las cartas que no tienen sus propias animaciones actualmente? ¿Cuáles serán esas cartas muchachos que actualmente no tienen animaciones y que eh, quieren, están pidiendo justamente agregar animaciones? No sé si tenga que ver por ejemplo con cartas como la ardilla, o sea estas cartas de repente que están que son producto ¿no? de, de que una carta se juegue en este caso las ardillitas ¿no? de, que salen de la ardilla, no sé si se referirán a eso, pero acá un desarrollador responde y le dice, sí tenemos un increíble equipo de efectos especiales que está trabajando en efectos para nuevas cartas y ubicaciones, pero la pregunta que le estaban haciendo es sobre las cartas ya existentes que no tienen animaciones pero este man le, le habla, le responde que están trabajando en cartas nuevas y ubicaciones nuevas, además de ponerse al día con nuestra acumulación cada vez que el tiempo lo permite acá es donde sí está respondiendo lo que está diciendo verdad la pregunta que es verdad que dentro del trabajo que ellos tienen por ahí se van a tratar de dar un tiempo para mirar atrás y comenzar a ver cuáles son las cartas que le faltan algún tipo de animaciones damos prioridad a las cartas y ubicaciones que tienen mecánicas de juego más complejas para que las imágenes puedan ayudar a comunicar lo que está sucediendo y también para que sean más atractivas de poder comprarlas en la tienda de tokens seguramente o que la quieras tratar de buscar abriendo cofres de reserva de coleccionista y hasta aquí muchachos ha terminado esta revisión de preguntas al desarrollador ha sido bastante extensa pero hemos aprendido varias cositas fundamentales sobre todo el funcionamiento de Kitty Pride de Sonic lo que piensan sobre Silver Surfer sobre cuál es el más o menos la, el itinerario que tienen con el tema del dropeo de series, también sobre las variantes steampunk, hay muchas cosas que se han confirmado díganme ustedes en los comentarios que aprendieron sobre todo esto que hemos estado comentando sobre las preguntas de desarrollador y como les digo semana tras semana siempre Marvel Marvel Snapson de forma muy genial siempre está compilando esto y también nos permite poder compartirlo aquí en el canal y con eso ustedes puedan ver también todo lo que va pasando y cómo va el futuro más o menos de este juego a través o a partir de las respuestas de los desarrolladores. Ya saben que si tienen cualquier duda o consulta muchachos yo siempre estoy haciendo transmisiones de lunes a viernes por las noches así que si gustan también se pueden acercar ahí para hacer su pregunta respectiva así que ya sabes te espero aquí un abrazo para ti.